Ojo, conmigo no, Cintia Fernández le respondió a Matías de Federico. Días atrás, Matías de Federico fue entrevistado por un notero de intrusos. El futbolista había dicho entonces que no le importaba lo que hiciera su exmujer. Pero que, sin dudas, al estar en pareja con Martín Baclini se había calmado y le había permitido pasar más tiempo con sus hijas. Ayer, Cynthia respondió a las declaraciones de su ex, en el mismo ciclo de América. La posibilidad de estar con las nenas no se la negué nunca. Y la de quedarse a dormir. Pero con el tiempo, obvio que le di la opción a mis hijas de que se queden a dormir con él. Igual, dos de mis tres hijas no quieren, comentó: Luego agregó muy enojada, lo que dijo lo sentí como un palo, como diciendo ahora que estás menos en casa. Porque fue cuando le preguntaron por mi nueva relación. Así que ojo, conmigo no, porque yo me ocupo muy bien de mis hijas. Tampoco es mucho el tiempo que él comparte con ellas. También se defendió del ataque, diciendo que ella jamás habló de él en televisión, mientras que él al contrario sí lo había hecho. Sobre todo al principio del divorcio, después se cayó bastante y mantuvo el perfil bajo, que lo felicito, Es lo que tuvo que haber hecho desde un principio, cerró la bailarina.